ADVERTENCIA ¿Tienen ustedes dos su walkie-talkies? Así es Genial, bueno ya hemos pasado por muchas cosas, pero recuerda que valió la pena protegerse mutuamente. Este viaje no será diferente. Tienes razón. Buena suerte a ambos. Nos aseguraremos de mantenernos en contacto con ustedes constantemente. Y para ti. Buena suerte. ¿Estás lista? Debería ser yo quien te pregunte eso. Hey. ¿Alguien se ha contactado ya? Todavía no. Dales una oportunidad, Foxy. Lo sé, lo sé. Hay esperanza. Hola hola, aquí Freddy y Chica reportándose. Aquí al habla Foxy y Toy Freddy. ¿Están bien chicos? Sí, estamos bien. El mundo no se parece en nada a lo que me imaginé y no hay ningún humano a la vista. ¿Ningún humano? Ninguno. Freddy. Freddy, ¿estás allí? Maldita sea, hemos perdido el contacto. Ey, ¿a dónde vas? Ahorita vengo. Lo siento. ¿Podrías tirarme lo de vuelta? Sí, gracias por recoger mi pelota. ¿Esto es de Mangle? Ah. No debería leerlo porque probablemente sea privado. Vamos a ver. hola. Oh Dios, ¿cómo digo esto? No hay audiencia así que, querido diario, supongo. Se siente tan extraño escribir mis pensamientos en papel, pero no tengo el coraje de decírselo a nadie. Entonces... Supongo que debería comenzar desde el principio. La vida antes de toda esta pandemia fue un comienzo tan cálido y feliz para mi nuevo mundo. Como lo dijo Puppet, originalmente era una humana, junto con todos los demás. Aunque no tengo idea de cómo era. Eso no me importó ya que tenía una familia. E incluso a alguien a quien amar. Aunque no duró. Ese monstruo se convertiría en mi peor pesadilla, literalmente. Después de su muerte, su almerante se abrió paso hacia mi cabeza y descansó allí durante muchos años. Hasta nuestra próxima ubicación. Durante ese tiempo fueron los peores meses de mi vida. Esas pesadillas me consumieron. Era tan idiota por no decírselo a nadie. Ni siquiera en el que más confío. Mi querido Foxy, lo siento por la falta de emoción y la distancia que te di. Estoy realmente enamorado de ti, aunque dudo que alguna vez sienta lo mismo. Soy un desastre, una patética desastre de desilusión.